Chela Rivas Tony Dark Eyes Worldwide uh, uh, uh. Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Con orgullo me decías Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga No tengo ganas de romper la ley Quien ha robado nunca será rey Con dos y tres y cuatro, cinco y seis Somos más los buenos boyos que dar my face Dale para arriba, dale para abajo Como si no te importan un carajo Por el mundo viajo tienen con mi gente, me relajo Mira yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí De mi tierra no se diga, baby. No soy más dulce que un huevón con cola. Por las malas se me descontrola. No me fío en la calle nunca ando sola. Cross me se ama bola. Yeah. Las blancas, las rubias, las afroamericanas, todas bailan juntas como hermanas. Habla con tus panas, para unirnos hay que echarle ganas. Papi yo te digo que, no son dominicanos, otros son de más arriba. Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba. arriba Conocí a un mexicano Con orgullo me decía Soy del mundo ciudadano right, De mi tierra no se diga. Diga, diga Latin, black, white Unite as one Right here, right now The time has come huh?